Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo hacer para mantener oculto los canales a los cuales nosotros estamos suscritos. Si cualquiera entra a nuestro canal y hace clic canales, podrá ver todos los canales a los cuales nosotros estamos suscritos. Para ocultarlo es muy sencillo. Vamos en el margen superior derecho al icono de nuestro canal. Hacemos clic. Vamos a ajustes. Hacemos clic. Hacemos clic en privacidad. Mantener todas mis suscripciones en privado. Lo tillamos Y ponemos guardar. Y quedará así. Ahora cuando alguien entre en nuestro canal y vaya a canales, le saldrá esto. Este canal no tiene destacado ningún otro canal. Esto es todo amigos de YouTube. Muchas gracias y nos vemos en otro video. Suscríbanse a mi canal.